Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Yo es Real. Hoy les tengo una sorpresa y en realidad tengo un invitado muy especial que yo aprecio mucho y es un tío que a pesar que él no es cristiano, tiene los principios cristianos. Tiene cómo formar una familia feliz. Así que como yo soy un hombre soltero y solamente he observado su matrimonio, Espero que esta conversación que tenemos nos ayude a que podamos tener un matrimonio feliz y para que aprendamos a vivir feliz. Este video lo hice con la intención de aquellos que andan buscando novia, novio, aquellos que tienen un matrimonio también, para que tengan en mente para ser felices. Muchos de nosotros nos basamos en las cosas materiales pero eso no, eso no te va a dar felicidad, así que espero te guste, pero antes de empezar este video te invito a que me acompañes en una oración. Querido Dios que estás en el cielo, te agradecemos por este día tan hermoso que tú nos das y te pido Señor que este video sea de edific edificación para aquellas personas que ven estos videos, también para mis familias Señor, porque... Eh, sé que todos queremos ser felices, pero a veces nos basamos en cosas que, que no dan la felicidad. Te pedimos que nos ayudes a tomar todo lo bueno. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este video fue hecho por Zoom. En sí va a estar dividido por varias partes. Así que espero te guste la primera parte que he hecho en este momento. Y espero te pueda ayudar en todo. porque esta conversación es entre un cristiano y una persona que, que no ha leído las escrituras, pero vive como así un cristiano. Que espero que este video les ayude porque así como este tío que aprecio mucho, así todos nosotros deberíamos ser. Porque si tú quieres cambiar el mundo, tienes que aprender a cambiarte a ti, a no cometer los mismos errores que has cometido en toda tu vida, aprender de tus errores para ser una mejor persona para los demás y para ti mismo. Así que espero te guste y empecemos. Hablar con la verdad y, y no tratar de, de mentir, ¿verdad? Porque pues se trata de, de, de, de tener una plática, pero pues a veces hasta duelen las palabras, pero se tienen que decir para que haga efecto. De otra manera... Pues nomás como dice un dicho que seguramente lo has escuchado, nomás tengo amistades que dan a tole con el dedo, así dice la frase, pero yeah. nada más te quieren, no te quieren como molestar, que te enojes y te, te, te siguen la corriente y así no es, no, yeah. no, no, no, no, no, no, si una persona está en un error se le debe de mencionar y, y para qué, para que mejore, para que mejore, exactamente, y lo mismo, en el caso mío, si yo me equivoco, yo por ejemplo a mis hijas les digo continuamente, si hago o oh, cometo un error, pues ya díganmelo para que yo lo, lo, lo, lo mejore, ¿verdad? Que, que, que, Juanito, déjame decirte algo, a lo mejor casi esto nadie lo dice, pero tontos no somos, sabemos perfectamente donde el error, ¿verdad? Ya, Eso yo, es una realidad. Yo, yo he vivido esa parte y mire, eh, bueno, mi, mi próximo video que voy a hacer se llama Las excusas del ser humano. ¿Por qué...? Porque ah, qué, muy bueno, muy, muy buen tema. Me, porque, me gusta. Porque realmente eh, nosotros siempre le buscamos una excusa a, a sí. aceptar nuestro error. Sí, tiene razón. Entonces, sí. eh, me he dado cuenta con muchos, y luego, por más que uno le explica las cosas, ponen una excusa como para justificarse. Sí. Entonces. Eh, bueno, yo lo aprendí por medio de las escrituras y después lo apliqué en mi vida y dije, sí, es cierto, yo pongo excusas para justificarme y no aceptar mi error. Y cuando yo entendí eso, uh -huh. dije, wow, sí estoy cometiendo un error aquí. Y es donde aprendí a... Hay quien se tarda mucho, hay, sí, hay quien se tarda mucho en, en, en comprender, ¿verdad? Depende de nuestra forma de, de ser de cada uno, depende de que nos, nos aceptemos como somos, ¿no? Entonces, yo, yo tengo personas que, que tardaron muchos años para darse cuenta, y qué bueno que aunque sea tarde se dieron cuenta, ¿no? Pero en la vida personal, uno mismo sabe, ¿no? Yo creo que, no sé si te comenté ayer un poquito, mi vida fue basada, la, par, la gran parte de mi vida fue, la he tomado de, primero de mis papás, de los dos tanto de mi papá como de mi mamá. De ahí parto. Ahí partió mis ideas, mis pensamientos, mis formas de actuar. Porque, ¿Por qué te digo esto? Porque si algo no me gustaba de mi papá, pues no lo hago, ¿verdad? Ajá. Entonces, si algo veía yo mal en mi mamá, pues también, oye mamá, esto no se hace, o mi papá, oye papá, es que esto no se hace. Entonces, sí. a mí mi papá solamente en la vida sí. me regañó tres veces, y las tres veces, dos con razón, y un, no, al revés Dos sin razón, me pegó dos veces sin razón Y una con toda la razón del mundo Porque el razón gay me dio un fregadazo Pero yo creo que lo corregí como cinco veces, fíjate sí. O sea, yo lo corregí más a mi papá que él a mí Afortunadamente mi papá me, me hacía caso Me escuchaba y me comprendía y, y decía Ay hijo, pues perdóname Es que sí, tienes razón Esa fue mi función Entonces, de ahí parto ¿Por qué te comento esto? Porque con la edad eh, fui creciendo de adolescente, de adulto, ya mayor y, y, y, y me puse a pensar ahora qué papel haría yo si en un momento dado yo corrigí a mi papá y ahora voy a cometer el mismo error. Pues no, ¿verdad? Hay Ajá. que ser congruente. Entonces eh, me esmero en no caer en ese error. Ahí fue donde empecé a, a sembrar lo que hasta este momento he cosechado. ¿Cómo ves? Ah, me parece perfecto. Yo aprendí algo en sí en, toda, en todo el transcurso de mi vida y, sí, y hay personas que luego me lo dicen y a veces eh, de que me lo repiten al, muchas veces eh, digo si supieran lo que, que eso ya lo he vivido. O sea, es algo que ya desde joven lo había visto, lo que usted dice. ¿Qué dice? Fijarse en los errores de los demás, aprender de los errores de esas personas. ¿Para qué? para que tú no los cometas y, y eso es lo sí. que usted hizo se fijó en los errores de sus padres de sus hermanos, de los que veían por ahí y aprendió sí. para no cometer los mismos errores que ella, exacto, exacto. entonces hay personas que me lo obviamente dicen obviamente que he cometido, he cometido pero lo menos posible, verdad, para qué para que por lo menos siente uno orgulloso de dormir. ah y se van cometiendo errores a lo mejor cuando es uno más joven no que no tiene una madurez suficiente y pues como todo joven comete unos errores pero con el tiempo se van enmendando y me ha dado resultado así. Entonces, cada día que pasa de nuestra vida, vas aprendiendo algo y vas comprendiendo algo. Vas diciendo, bueno, esto es que aquí cometí un error. ¿no? Sí. Entonces, ah, pues ya te sí. hice cuenta, ya lo detectaste y, y ya no lo vuelves a hacer. Porque decía mi papá, si ya te tropezaste una vez y ahí vas nuevamente. Tenía toda la razón. No, sí. Si ya te tropezas una vez, no te vuelvas a tropezar otra vez. Que, que eso te sirva de experiencia para que no vuelvas a cometer la misma tontería. ¿verdad? Y así, obviamente te digo, como ser humano, pues me, me he equivocado. Aquí lo que lo que me gusta de mi vida es que no, me he equivocado, pero no me ha costado. Los errores no han sido tan graves porque no me han ocasionado, ocasionado algún conflicto mayor, algún problema mayor, por ejemplo. Uh -huh. Algo muy común en los hombres que tienen hijos por aquí por allá. Sí. Yo no, a mí no me pasó. Entonces yo desde joven decía, no, yo no voy a tener hijos por aquí por allá. No, no, no, no, no. Eh, afortunadamente no pasó. En, ca, en, la, en la cuestión de esposa, de esposa, no, yo no voy a tener, voy a dejar una esposa, luego otra y luego otra. No, no, no, no, no, no. Entonces, afortunadamente en eso me han salido bien las cosas, ¿verdad? Sí, Sí. Está, me parece muy bien, creo que va a ser una buena charla, tío. Y muchas gracias por aceptar eh, esta charla conmigo, porque en realidad este video va a subir para YouTube. Es más, eh, yo soy una de las personas que me gusta emprender. Eh, no es porque quiero ser millonario, millonario y llenar mi ego, ¿no? Porque es el, el ego del ser humano. Pero sí quiero subir en, un, en una posición, se puede decir. Por dos razones. Una, porque eh, siempre me ha gustado ayudar a las personas. Entonces, a veces yo siempre pongo un granito de arena. No es mucho, pero es un granito de arena. Y me da una felicidad porque luego me dicen, Juan, yo no tengo cómo pagar. Le digo, no me lo tienes que pagar porque Dios me bendice siempre. Dios me, la gran bendición que viene, viene de lo alto. Digo, hay sí. veces que, que ayudo a las personas y es triste porque luego me pagan mal. Cuando no era cristiano, yo veía al ser humano, no veía a Dios, la bendición de Dios. Pero cuando uno ve la, la bendición de Dios, tu vida cambia, porque como usted me está, decía ayer, dice, cuando tú haces un favor, Dios no te va a desamparar por darte frijoles, por darte una tortilla. Entonces, ahí es donde yo aprendí a no mirar a los hombres, sino a mirar a Dios y a conforme, como conforme Él nos enseñó, ¿no? Y por eso le decía que usted parece más cristiano que yo, porque uh, realmente yo, desde que tengo el uso de razón de niño, me acuerdo que usted siempre eh, veía a los niños que, que luego parecían que no tenían nada, así iban a su tienda y le, le, le regalaban una soda, unas papas. Y, y yo me acuerdo que una, una vez yo tenía, yo quería unas papas, o no me acuerdo qué sabritas quería. Y me dice, hijo, tómalo, esto tuyo. Y yo me sentí tan contento porque yo dije, wow, este, con ese gran cariño, ¿no? Por eso yo sabía que yo no, yo no pudiera hablar con usted. Iba a dar un testimonio de usted siempre en mi vida porque usted fue como un ejemplo. Y realmente también este tema lo quise hacer con usted porque eh, no lo había contado con usted, pero pero sí hay situaciones que, que usted me conoce realmente de donde yo vengo, eh, que somos una familia humilde. Lamentablemente, como con algunas chicas que yo quise salir o algo así, eh, veía que se, se, se fijaban más en lo material o en la apariencia física antes de, de sus principios y valores. Y ese fue el, como el principio, primero de mi ego, donde empecé a trabajar duro para tener mis cosas materiales y todo. Pero aquí aprendí que no, que eso no es necesario, porque como dice usted, puedes tener el lujo, el dinero del mundo, pero ¿de qué te sirve si tú tienes un matrimonio mal? ¿De qué te va a servir? De nada te sirve. Sí. Entonces, debes enamorarte de una mujer real, ¿no? Una mujer que valga la pena, que, que esté en las buenas y en, la, en las malas, no que solamente te vea por interés o por lo físico. Entonces, eh... Yo me acordé de usted, de todas las pláticas y de su... ¿cómo se llama? Uh, de su agenda que tiene ahí de poemas para mi tía y todo. Y yo dije, mi tía es el perfecto. Yo sé que estos videos son cristianos y nos basamos muchos con la, mucho con las escrituras, pero yo soy una de las personas y yo no creo que haya una religión para Dios. Porque mucha gente dice... Oh, mi relig si tú vienes a mi religión te vas a salvar si tú vienes a la mía te vas a salvar y es una gran mentira la verdadera salvación es solamente tener los diez mandamientos los que están en éxodo 20 del 1 al en 17 religión, ¿verdad? en cualquier religión en cualquier sí, religión exacto por qué porque jesús dice amarás a dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo y cuando uno entiende estos diez mandamientos es así mire esta es mi libreta los primeros cuatro mandamientos son los de dios y los otros seis mandamientos son para el prójimo entonces por eso jesús dice amarás a dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo algo que usted me decía ayer dice si yo yo le pregunté cuántas veces se, peleó con su, se ha peleado con su esposa y, me, y yo le decía por lo menos una, una vez al año, ¿no? 45. Y me dijo y me dijo que no, porque si, porque usted ama a su esposa, por eso es que no se pelea con su esposa. Exacto. Sí, cuando nosotros amamos a Dios... A ver, le voy a... Mire, uh, bueno, estos son los diez mandamientos, ¿ve? Cuando, cuando nosotros amamos, amamos a nuestro prójimo, es, empieza aquí, dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen en la tierra en el Señor tu Dios que te da. Cuando, cuando tú amas a tu, a tu prójimo, no vas a deshonrar a tu padre ni a tu madre. No los vas a insultar, no les vas a pegar, no los vas a poner a trabajar cuando ya son tercera edad. Eh, vas, a, vas a dar buen ejemplo con tus actos a tus padres, porque digamos, por ejemplo, el mundo que las personas que lo conocen a usted, solamente con su ejemplo, dice, wow, tuvo que tener unos buenos padres para darle esos principios y valores. Simplemente así ya, está, ya lo están honrando a sus padres. Juanito, te interrumpo. A veces no es así. Hay excepciones. En la vida no, no, no debemos generalizar porque a veces está equivocada la lógica. A veces, yo luego aquí comento con tu tía, digo, estos padres son buenos padres, bueno, dieron buenos ejemplos, y los hijos no salieron así. A veces es al revés, a veces los padres, este es al revés, los hijos, este es... los padres son chiquillos y los hijos salen buenos hijos, con diferentes sentimientos, nobles, generosos, amables, humildes, y sin embargo, los papás son prepotentes, y, y los hijos a veces no, uh, no todos, a veces uno sí, uno no, no, la vida es, es un. El, dice un dicho en esa viña del Señor que, que, ¿cómo dice? En esa viña del Señor, hay de todo. Hay de todo. Ajá. Entonces, este nada más para aclararte ese punto, que mm. no siempre es que porque el papá es buen papá, porque el papá es buen trabajador, porque el papá. No, a veces el papá no toma y el hijo sale borracho. Pero. A veces eh, eh, es a veces al revés. A veces el papá fuma y a veces el hijo no. A veces de, el hijo fuma. Por ejemplo, eh, te comento en el. En el la cuestión de, de, de, de tomar. Si sí tomaba yo, me echaba yo mis copas y me emborraché muchas veces. Llegué a la edad de 35 años en que dije, reaccioné, recapacité y dije, no, esto me va a conducir a, a, a, no, a, no, a nada bueno, ¿verdad? Uh -huh. y, y, ¿Y sabes por qué dejé de tomar? ¿Por la primero, lo, primero, lo, primero, lo primero que pensé fue en mi mamá, porque mi mamá me regañaba mucho. Y, y, y a mi mamá lo obedecí, fui un hijo muy obediente, eh, quise mucho a mi mamá y fui muy obediente, en ese sentido no, le quedaba yo mal a mi mamá, entonces un día pensé, dije, no, mi mamá se va a morir algún día y me voy a dar de topes en la pared, no, no, no, no, no, no y así como te digo, así dije, así que lo voy a decir, se oye, se oye feo, es una grosería, pero dije así, chingue a su madre el alcohol, no vuelvo a tomar, y no lo volví a hacer, cuando tenía yo 35 años pensé en mi mamá y luego pensé en la gelos en lugar de pensar en tu tía pensé en la gelos ¿por qué pensé en la gelos? porque cuando nació la gelos Dios nació enfermita casi se casi wow. se moría entonces Dios me la deja entonces yo dije si yo le pedí a Dios que me dejara a mi hija y luego yo andé yo de borracho entonces va a decir Señor Dios va a decir ¿para eso querías a tu hija? eso pensé y dije no ya no entonces ya son dos cosas Luego pensé en tu tía, dije, yo es una mujer, a la mujer que amo, y un hombre borracho, y eso no es amor, me tardé, a los 35 años me tardé, pero dejé de hacerlo, y, y, y, y por último, por último pensé en mi Juanito, en mi salud, me tengo 64 años, y, y, y me siento bien, ando un poco enfermito, pero no tanto, no, no grave, no estoy grave, no tengo nada grave. Son cosas de la edad, ¿verdad? Pero no tengo bueno. nada grave. Pero físicamente me siento bien. Muchos años me fui a hacer ejercicio, a correr. Me pasé como, como 20 años yendo a hacer ejercicio todos los días. Yo así era frío, yo todos los días me paraba a las 6 de la mañana a correr, a correr, a correr. Y mi vida fue, es otra, mira. Ahora yo veo mis contemporáneos de, de mi edad, los veo a veces enfermos, no caminan bien, camino bien, este, a mí me gusta mucho el baile, bailo, entonces, ya no como antes, ¿verdad?, pero, pero me siento bien físicamente, a, acorde a mis 64 años, ¿verdad?, entonces, este, me dio buen resultado pensar, cambiar de, de, de, de, de ideas o de pensamientos o de actitudes, ¿verdad?, y eso me ayudó mucho, me hace, ¿qué, qué, qué quiero decir?, mi mamá me duró, no sé cuántos años, creo 15 años más. Y, y, y me siento satisfecho porque orgulloso, en paz, con la conciencia en paz, porque tuvo la dicha de mi mamá de verme que ya no tomaba yo. Y ella fue muy feliz este, mirándome que yo ya no tomaba. Y me siento tranquilo. En el caso de, de mis hijas o de mis nietos ahora, este, pues me da mucho gusto que vean que, yo no, que, que su abuelo no es un hombre que toma, que se emborracha, que hace locuras. Eso me gusta mucho. Y le digo a mi nieto que día jamás me vas a ver borracho. Jamás. ¿Por qué? Porque pues, es algo que, que, que, que ni siquiera cuesta tanto trabajo. más cosa de pensar cinco minutos o dos o tres minutos, como yo. En un minuto dejé y ya no lo volví a hacer. A veces me he echado unos traguitos así, así de dos traguitos de cervecita, dos sorbos. Así como dos sorbitos de agua ahorita ¿sí? uh -huh ya, ya, ya, con eso, no, no va a hacer daño, ni es malo, dos traguitos, no, no va a pasar nada, y nada más, más como para sabor y ya, ya, otro, otro traguito no, ya no, no. más un traguito para la, sentir la sensación, si sabe, fea. <risa> <risa> así, no. así, así, pero a mí me gusta ser sincero, y decir, nunca me, me voy a tener una cerveza, pero sí me echo unos traguitos, dos, tres traguitos, y ya, nada más, porque más lo bebería yo, no, no, yo ya nunca voy a... No, no, lo que sí si nunca volvía es a estar borracho, eso sí. Pero te digo, lo he hecho, uy, de vez en cuando no lo hago. Creo que al año a lo mejor me he hecho un... ¿Al año? A lo mejor me he hecho dos o tres traguitos. Al año, una, una sola vez al año. O sea, pues casi no es nada, ¿verdad? Pero pues me gusta decir la verdad. No, no te presumo que... A veces en, las, en el foto salgo con mi cerveza, pero no me la tomo. Además, sí, ya <risa> Yo vi, yo sí, dije, mi tío, mi tío no aceptó la cerveza cuando estaba allá y dije, y ahora sí está tomando. Y ahora que no tomo, hola ahora yo le voy a decir, tío, yo ya no tomo. <risa> no, pero no, no, no, nomás es para la foto. <risa> sí, sí, entiendo. Pero es bonito intercambiar todos estos puntos de vista porque hace tanto tiempo has estado platicando tu tía, de los cinco problemas que hay en los matrimonios, hay más, ¿eh? muchos más, pero vaya, me fui lo básico y, y, y hay matrimonios que se separan por no saber por no tener comunicación, Juanito sí para eso es la comunicación y, y mi papá decía es preferible la, este la como cuando eh, antes de que sea un problema ¿cómo se dice? se me fue la palabra eh, eh, platicar antes de que sea un antes que sea un problema, platicar. Pero hay otra palabra más. Decía, es preferible anticipar, no me acuerdo cómo, ahorita se me fue la palabra. <coughs> prevenir. Oh, es preferible no. prevenir, claramente. esa es la frase. Es cierto. Yo antes de que surja un problema con, como pareja con la esposa, pues primero lo hablamos. ¿no? Antes de, para que no lleguemos al problema. Y obvio que no llegamos al problema. ¿por qué? porque ya lo hablamos ¿Eh? y hay que aceptarnos tal como somos como pareja, desde novios de novios eh, cualquiera me dice ustedes son felices porque son iguales y no es cierto, no somos iguales no, todos somos diferentes yo soy polo norte, norte y tu tía es polo sur o sea totalmente diferentes piensa igual, este piensa diferente carácter diferente y, y así, varios, somos totalmente diferentes y actuamos diferentes, pero nunca tenemos problemas. Mira. ¿Por qué? Porque hay el entendimiento, hay la comprensión. Y así no vamos a tener problemas. Yo, por ejemplo, soy muy amiguero. Tengo muchas amigas, amigos pocos, pero amigas tengo muchísimas. Y en el teléfono me hablan, o me, me mensajean, don Pepito, don Pepe, o don Josecito, o don José, como me digan. Y me manda mensajes, le mando muchos abrazos, no sé qué, no sé cuándo. Ah, muchas gracias. Sí. Otra mujer, y oye, ¿por qué te mandas saludos a esta vieja? ¿O por qué te mandas saludos o besos esta persona? ¿Por qué? No, tu tía, mira, hasta le enseño, mira, manda saludos fulanita la sultanita. Entonces, pero no pasa nada. Ni tiene por qué pasar. ¿Por qué? Porque me tiene confianza. Ahí es la otra parte, la confianza. La confianza es fundamental en un matrimonio. Si no hay confianza, se va a acabar ese problema, ese matrimonio con, con los años por la falta de confianza. Tú tía me tiene toda la confianza del mundo. Jamás le voy a ser infiel, jamás. No, no hay necesidad. ¿Eh? Y yo a veces le he dicho, si yo un día, si me estuvieras duro y duro y duro, me cae que te pongo los cuernos. Porque si me estás diciendo y sin hacerlo, pues mejor lo hago. Así lo haría, eh. en la plena seguridad Juanita que lo haría, pero no, mira, tía, ni siquiera, ahí, ahí tuve mucha suerte, me encontré una mujer que no es celosa, no es posesiva, obviamente yo tampoco soy celoso, porque hay hombres que, que, que no quieren que la esposa sea celosa, pero ellos sí son celosos, entonces es un, no, tienes que, que dar lo que pides, yo por ejemplo, ves que ayer te mencioné, tu tía es guapetona, Tú luego veo que le pones, mi, mi tía la más guapa, así le has puesto en los mensajitos, ¿no? Sí, está sí. muy guapa, está muy guapa, pero, pero, este... Eh, es, eh, qué bueno que, que, que, que seas, que esté guapa, ¿no? Qué bueno. Todavía se conserva guapetona la canija. Entonces, yo agradecido, ¿no? ¿No? Sí, claro. Entonces, o luego, por ejemplo, en algunas partes la veo y le digo... Este, te están mirando, ya, ya vi cómo te están viendo. Y nos reímos, y nos disfrutamos, lo, lo agarramos de chanza, de broma, de, de reírnos. Ay, tú no seas payaso, le digo, mira, te están viendo, ya me di cuenta. ¿Y qué? ¿Le quito un pedazo o okay? qué? Ah, bueno, esto te lo comento, porque es una de las cosas que se requiere que en un matrimonio, no, no seamos celosos, porque eso va a causar una discusión. Porque el hombre dice, ¿qué, ¿qué te ve? O por algo te está mirando. Y no es así, ¿no? Sí, claro. No tiene por qué ser te digo, hay un entendimiento desde que nos casamos, desde el principio, desde antes que nos casamos. ¿Sabes dónde se sientan los cimientos en un matrimonio? En el noviazgo. El noviazgo. No. Ahí, desafortunadamente, la gran mayoría los quiere hacer ya cuando se casan. No, no, no, no, no. no. El, el, para eso es el noviazgo, para tratarse. Nosotros dilatamos cuatro años y medio de novios. En esos cuatro años y medio de novios, no, no, novios logramos conocernos no al 100%, pero yo creo que un 80% sí nos conocimos. Yo hago encuestas, Juanito, de todo hago encuestas. Y luego le digo a los novios, ¿qué tanto conoces a tu novia? Y me dicen, no, pues muy poco. ¿Qué tanto por ciento? No, pues como un 20%. Mm, no se conocen. Y, y, y se tienen que conocer en el noviazgo, los defectos, los aciertos, los gustos. Todos tienen que conocer. ¿Para qué? Para que cuando lleguen al matrimonio, si es que llegan al matrimonio, pues todo va a ser más fácil. Más no, fácil. ¿No? Sí, hay, hay algo que usted está diciendo y, y me parece que sería muy bueno, muy importante porque, por ejemplo, hay, hay algo que a mí me sucedió apenas unos años atrás. Y me dicen, Juan, tú ya tienes 29 años, 28 años, me acuerdo. Y dice, ya estás viejo, ya cásate, ¿no? Porque ya te vas a quedar solterón. Y, y hay personas que te meten eso en tu cabeza y dices, wow, sí, es cierto, me, ya me estoy quedando, me está llevando el tren. Y, no, y, yo... y agarran, a veces, digamos, como en mi caso, ¿no? Que soy, que soy hombre. Eh, a veces los hombres agarran a una mujer que le gusta tomar, fumar, se van a las discotecas y todo, y después están dando topes en la pared y, y se arrepienten de haberse casado con una mujer así. Igual la mujer eh, me doy cuenta que a veces dice, sí, ya tengo 30 y no sé qué, no sé cuándo. Pues ya se buscan a cualquier tipo y es un borracho que les pega, no trabaja, pero solo por dejarse llevar por las otras personas de esas y sí. malas influencias. ¿Qué, qué consejos nos...? Que dicen, Ajá. Por la presión que dicen, ya ca... o los papás, ya cásate, ya estás grande. Hay, hay papás que dicen eso y sí. no tienes por qué decir. Otra cosa que yo veo que, bueno, a mí me dio resultado, ser independiente. Yo, yo desde que tuve 18 años, cuando cumplí 18 años, me porté totalmente mmm, con mi propio criterio. ¿Eh? O sea, yo fui... Fui como quise ser y así he sido toda mi vida. A mí me preguntan mucho, oiga, don Pepe, ¿cómo, por, por qué, lo, por qué es usted? ¿Cómo le hace para ser feliz? Deme un secreto, deme un tip. Pues nada más ser tú, auténtico, ¿no? sincero, con tus convicciones bien firmes. No que otra persona te diga o te vaya dictando cómo vas a vivir. No, tienes que vivir a, a, a, aquí, por ejemplo, mi papá y mi mamá, mi papá me decía alguna vez, vete a aprender peluquería, ese es un buen oficio. Y a mí nunca me gustó la peluquería. Jamás, yo decía yo, bueno, pero ¿por qué voy a ir a donde mi papá quiere? No, no me gusta. Y pues no lo obedecí, ¿verdad? Entonces, hay hijos que dicen: Pues si el papá te dice eso, pues lo vas a obedecer. Eso es un error, tanto del papá como el del que obedece. Porque el papá te puede decir, mira, hijo, yo te sugiero, y ahí tú decides, es diferente. Pero ya que tu papá te diga, tienes que guiar esta carrera, pues ahí sí se equivoca el papá. A fuerza, pues no, ¿verdad? Y luego hay hijos que sí hacen lo que el papá dice. O, o novias, por ejemplo. Por ejemplo, mi mamá algún día por ahí me intentó, este, me presentó una amiguita, mira, es que mi amiguita, y que no sé qué, está guapa, y que no sé qué, que no sé cuánto. Pues sí, terminó siendo mi novia, pero, pero este, terminó siendo mi no porque oye, yo he vencido a mi mamá, ¿eh? No, porque dije, no, pues sí, la chava está simpaticona, ¿no? Pues sí, me la amarro, y fuimos novios, pero, pero este, hay, hay, hay hijos que, que, siguen lo que el, la mamá o el papá va diciendo, se van guiando por ahí, y pues no, no, no, yo no, nunca hice eso, yo, yo me fui por la, Carrera por la carretera libre. Nadie me guió, nadie me dijo. ¿Sí? Mi papá nunca me dijo: tienes que ser, llévale unas flores a tu novia, llévale un detallito, llévale unos chocolates. Nunca me dijo: yo solito fui así, así, ya lo traigo yo de mí, así, así la conquisté. ¿Tú quieres ser feliz a una mujer? Sé atento, sé caballero, sé detallista, respeta sus ideales sus puntos de vista, yo por ejemplo, yo soy, yo de todo lloro, Juanito, de todo, de las novelas que veo en la televisión, termino llorando, de una, una película de las que me encanta, termino llorando, así soy, soy sensible, Juanito, le doy gracias a Dios, que sea yo sensible, no de corazón duro, si, ¿sí? tu tía es más, tu tía es muy sensible, pero no tanto como yo, es, es, es un poquito más, menos que yo, o mucho que yo. Eh, ella casi no llora. Sí llora, pero casi no. Y yo sí lloro, lloro de cualquier cosa triste, lloro. Una noticia que veo que pasó algo en algún, o que llovió mucho en Tabasco, por ejemplo, ahorita que veo a la gente, pobre gente, pues lloro. Y una, y, y sabes, a mí se burlaban mucho de mí, Juanito. Me decían marica, porque todo lloras, que no sé qué, que no sé cuándo. Y, y como si alguien me dijera, que digan misa, que digan lo que quieran de ti. Qué bueno que seas así, porque si eres así vas a ser una gente noble. Por eso eres así, es una buena persona, no tienes un corazón. ¿Cómo hace una persona con un corazón duro, Juanito? ¿Cómo actúa? ¿Cómo crees que vive? Sí. ¿Mal? Porque ese corazón duro no, lo, no le permite ser buen hijo, ser buen esposo, ser buen papá, ser buen hermano Habla con dureza con... Pobreza, con... Y así no es lo que los hijos... Tú no tienes hijos, no sabes lo que es eso, Juanito. Pero lo que los hijos queremos es que nuestro papá nos diga, te quiero, hijo. O nuestra mamá, te quiero, hijo. Te admiro mucho, hijo. Eso es lo que queremos los hijos, que nos abracen, que nos den un beso. Por ejemplo, a mí, mi, de mi mamá mi, el sí, el... mamá... mi mamá no hubiera sido cariñosa, no hubiera sido cariñosa con nadie ni conmigo. Sin embargo, conmigo fue muy cariñosa. ¿eh? Por alguna razón. A mí me gustaba que mi mamá me diera un beso o yo darle un beso a mi mamá. Entonces cada quien se va yendo por, por como cada quien quiere. La bronca es cuando somos, cuando ya somos casados, ya tenemos hijos y ahí nos las cobra la vida con los hijos. ¿No? Entonces yo tengo la, la estoy, soy un convencido Juanito. Si eres un buen hijo, algún día va a ser un buen Buen, este, buen padre. esposo. Y después, y después un buen papá. Porque luego queremos que, te digo, a veces yo, por ejemplo, algunas cosas que veía mi papá, pues, decía yo, pues es que esto está mal, ¿no? Por ejemplo, en groserías. Mi papá nos hablaba con groserías. Era su forma de hablar. Y la respeto, ¿no? Pues cada quien. Pero pero yo no, yo digo groserías, se me salen muy fácil las groserías. Es más, me gusta decirlas. Disfruto decir las a veces no en todas partes verdad hay que saber dónde no no en la calle no que me oye, no no no pero que a mis hijas nunca les he dicho una grosería jamás jamás a tu tía jamás le, le he dicho una grosería ni le diré no aunque me gusta decirlas pero ni de chiste le diría yo una grosería ni la mínima grosería porque porque pues Debes de respetar a las hijas. Si son tu... Son tu... Sangre de tu sangre, ¿no? No les vas a hacer daño, ¿no? No voy a andar con otra mujer para que al rato mis hijas sufran. Ver a su mamá, ¿o no? Así es la vida. Si ya pasé por ahí. Ya sufrí esas cosas. Pues ahora no voy a hacerlas. ¿No? Sí. Y, y, y te repito. Obvio que tengo... Tengo defectos y varios defectos. Pero, pero no así tan tan feos o tan, que causen una discusión, una pelea, un malentendido, no, no, no, no, no, pero casi con la mayoría me llevo bien, nos, nos saludamos, nos hablamos por teléfono, ahora que no nos podemos visitar, pues nos echamos un telefonazo, platicamos, nos llevamos bien, ¿por qué? Porque a Dios no le agrada que seamos así, que estemos peleados con nuestros hermanos, eso no le agrada a Dios, también eso también cuenta en tu, en tu vida, personal, ¿no? Y si todo eso vas sabiéndolo manejar, en tu matrimonio todo va a marchar bien, Juanito. ¿Por qué? Porque tienes este, tus, tus, tus cosas bien, bien cimentadas. A veces piensas que en el matrimonio eh, eh, este, quiere ser un, un bonito matrimonio, pero a veces la esposa no colabora, porque tiene otras ideas, otras mentalidades, sus papás la aconsejan mal. Y ahí se viene abajo el matrimonio, a veces no depende de ti, no, no, no, no, no, no. depende a veces de la pareja que, que tengas en este caso, ¿no? Y si la pareja no colabora, la esposa, pues ya valió, tú, quedrás, tú serás el novio más buena gente, pero si la pareja tiene otras, sus papás vienen de otras cuestiones, otras costumbres, otras ideas, o otra religión, eso causa problemas. Yo tengo conocidos que sus hijos se casaron con personas de otra religión pues hasta corren al hijo, y eso está mal. Yo, por ejemplo, a mis, a mis hijas decía si ustedes se casan con una persona que no sea, yo, yo no voy a oponer, es su vida de ustedes. No hay por qué oponerse, Juanito. ¿O sí? Yo digo que no, ¿no? Eso pienso yo, pero tengo conocidos que me dicen, mi hijo tiene una novia que es de otra religión, ya lo corrí, ya. ¿Cómo? ¿Por qué? Eso está mal. Entonces, todo el global, todo el global, todo lo que está sucediendo en estos tiempos, está mal Juanito, por el lado que le busques, está bien mal, está de patas el mundo, bueno no el mundo, nosotros, nosotros no lo estamos, entonces hay que, hay que ver si esa persona está cometiendo un error, pues no lo cometa, si este cometió, yo aquí veo un error y le digo a tu tía, fíjate, este este amigo o esta amiga dijo esto, ¿cómo ves? No pues está mal, ah pues no lo vamos a hacer, órale. Y así nos fuimos guiando, ¿no? Pues ahora ya estamos, este, ya, ya vamos de salida a estas alturas, pues no creo que cometamos un error, ¿verdad? ¿no? A nuestras alturas. Si cuando fuimos jóvenes no, no lo hicimos, pues menos ahora. Pero te digo, se, se requieren de muchas cosas, muchos factores hacen que un matrimonio sea a ah, otra cosa. Todos los días hablamos, todos los días hablamos, y todos los días digo. ¿Tú qué opinas de, este, de, de estos problemas en los matrimonios? No, pues está mal o esto está bien o por, por eso se da este problema. Ah, no, pues qué bueno que nosotros no hicimos eso. Pues sí, y ya lo, lo, lo, lo, lo analizamos y lo, lo platicamos y, y, y nos sirve. Aún a nuestra edad, seguimos aprendiendo porque nunca vas a dejar de aprender. Y yo me sorprendo. Digo, ¿cómo es posible que, que tengan una cosa, un problema tan fácil se puede resolver? Y lo hacen grandote, ¿no? O hay parejas que se enojan, tengo uno, unos conocidos que se enojaron y me decía la chava, fui padrino de ellos cuando se casaron, y me decía, ya llevamos 15 días y no nos hablamos. Y yo me quedo, ¿por qué? <risa> ¿Cómo que no se hablan No, digo, entonces no le das de comer. Dice, sí, pero le sirvo y le pongo su plato. Digo, ¿pero por qué? No, pues porque estamos enojados. Ya llevamos 15 días así y nosotros no, nosotros no pensamos así. A veces digo que dos o tres veces nos hemos enojado, pero nos hemos enojado 10 minutos y ya, no más, no más de una hora, pues no, o un día. O que ya te vas a trabajar y ya te vas con tu carota enojado y ahí se quedó bien enojada, ya no vas a hacer tu trabajo bien, la esposa ya no va a estar contenta, ya no te va a guisar con el mismo amor, ¿no?, Así de fácil. Y todo eso te digo, desde que éramos novios usted y yo, lo analizamos. Basado, luego le decía yo, ¿tú, ¿y tu papá y tu mamá cómo son? Ah, pues mira, esto, así, así. Y luego me decía, ella, ¿y los tuyos? No, pues mira, los míos, así, así. Ah, pues no vamos a hacer esos errores, si es que nos llegamos a casar. Y mira, si nos casamos. Y todavía nosotros hubiéramos tenido muchos problemas por extrafamiliares por nuestras familias, porque mi familia, mía y la de ella tuvieron muchos, muchos problemas. Pero nosotros nunca nos metimos. Hace rato estaba yo platicando con ella. Qué bueno que no nos metimos en sus problemas de nuestras familias. Ni tú, ni, con la, ni yo con la mía, ni tú con la tuya. Ya que se agarren a fregadazos. Pero ellos, tú y yo, nunca intervenimos. Y mira, fuimos, hemos sido felices. Porque luego le digo hace ratito a tu tía, imagínate si tú me hubieras ¿sabes qué? Como tu familia tiene problemas con la mía, ahí nos vemos. Si te ha gustado este video y te has quedado en suspenso, ¿Qué es lo que sigue en lo siguiente? Te invito a que le des like, te suscribas y dejes tu comentario si te ha servido de algo este video. Espero que, que lo puedas aplicar en tu vida y que tengas un hermoso día. Dios te bendiga y cuídate mucho. Te mandamos un fuerte abrazo, mi tío y yo.